¿Vale? No, tiene Vale. No, Vale. Cuando lo termine, igual que el Todo no, Por el medio de todo. No, ¿Vale? así que es ¿Vale? uno. No, sí, no lo sabía que Bueno, sí. a es que ¿Qué? Os voy a explicar el nudo Margarita. Cogemos, hacemos un círculo de derecha a izquierda. Dos más y hacemos dos más situados detrás, cada, cada uno por detrás. El del medio lo pasamos por delante del último y por detrás del primero. Siem, nunca podemos soltar los cabos. Tiramos, tiramos, y si estos dos nos quitan el nudo, es que está bien hecho. Os voy a enseñar a hacer el 8. Hacemos un globo, lo rodeamos por detrás y lo pinchamos. Y después tiramos de los dos Vamos a simular que esto es un palo. Lo primero que tenemos que hacer es doblar la cuerda a la mitad. Si esto es la cuerda, la doblamos a la mitad. Entonces rodeamos el palo con la cuerda. Los dos cabos de aquí los metemos por esta parte de la cuerda. Después de doblarla, entonces cogemos los dos cabos y tiramos. Y ya nos quedaría así.